Hey chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy traigo un video acerca de las pos posibles Digimons para este 2023 en China eh, Algunas podrían ser filtraciones con un eh, 90 por, no, 70% de acertación, otras son suposiciones mías, pero espero lo disfruten Comencemos Bueno, como muchos saben, el, el próximo Digimon es Hexablaumon que tendrá una mayor posibilidad de ser Digimon de tipo Skill con alma de tipo oscuridad. Sus efectos. Bueno de acuerdo a la información de Razanmon. Exablaumon aparece. Este, en sus fates. vale. Es un Digimon que cuenta. Con efectos de congelación. Así que es muy probable que tenga. Algún efecto de congelar al enemigo. Con su ataque. Eh, eh, Summon Frost. De acuerdo. A lo que ya sabemos. Cherubimon fue un Digimon de tipo skill. Así que esperemos si esto no, no cambie. El, Digimon que le va, el tipo que le va a tocar y si no sería un Digimon de tipo ataque o defensivo. Medieval Dukemon. Bueno, este Digimon tiene ya también un 70% de probabilidad de ser confirmado. Ya que se encuentra en la misma historia con Exablaumon. Tiene una 70% de probabilidad de ser Digimon de ataque, 35% de ser coraje o Digimon de tipo luz. Con Jasmon X y el efecto de los Caballeros Reales, creo que Medieval Dukemon es una buena alternativa para traer Digimons eh, que ya se encuentran en el juego y volver a tenerlos eh, en el campo, ¿vale? No siendo una versión Antibody, claro. Posteriormente tendríamos nuevamente a ha Asido del Coraje. Yo sé que lo mencioné la otra vez, la verdad decidieron no agregarlo y optaron por eh, Digimons Demon Lord y algunos Antibody. hasta ahorita están optando por Digimons que no son eh, de tipo este, Antibody para publicarlos, así que es muy probable que veamos, podamos ver este vez, esta vez a Gumones del Coraje, tendría una probabilidad más alta de ser Digimon de tipo defensivo, aunque tiene también eh, pinta de ser de ataque. Eh, tiene una posibilidad alta de ser Digimon de tipo fuego o Digimon de tipo luz Y como había mencionado, este Digimon fue mencionado en una vid de Dark Imperial Dramon como, eh, como Fate, y si recuerdan después de Dark Imperial Dramon seguía un defensivo Entonces eso me da una mayor posibilidad de que este sea un Digimon de tipo defensivo Sin embargo, con los enfoques a Digimon Ángeles y Caballeros Me estaría un poco fuera de lugar Pero gracias a OMM ese efecto pues, ya no afecta nada Pasaríamos ahora a dar Serafimon, un Digimon de tipo Ángel, vale, que eh, también posiblemente tenga algunos efectos con los malvados. Una probabilidad muy alta de ser Digimon de tipo Skill o de Digimon de tipo Defensivo, de, perdón, de ataque. Tiene una mayor probabilidad de ser eh, Digimon de tipo Fuego, puede ser Coraje o Oscuridad. Y como les había mencionado, este Digimon podría ser reemplazado por algún Demon Lord, es posible. Porque encontramos este pedazo de arte disponible Sin embargo, todavía no está confirmado Así que eh, dar Seraphimon puede ser que esté cerca, Pero puede ser cambiado por algún eh, Demolor, ¿Vale? Porque no muchos están de acuerdo de este Digimon Gabumon ha sido de la amistad Bueno, también es un Digimon que tiene mayor posibilidad de ser Digimon de tipo ataque Ya que usa armamento Tiene mayor posibilidad de ser coraje, oscuridad y luz y como les habíamos mencionado, si sale Agumon debería salir este Digimon y debería ser de un tipo diferente, o sea, si Agumon es defensivo, este tendría que ser ataque, si el otro es skill, posiblemente es ese skill, ¿no? Eh, Tendrían que tener algún efecto de campo o algún, algún efecto combinado para este, incrementar su poder o ganar inmortalidad. Creo que ya de ahí pasaríamos a otro caballero real que sería Lord Nightmon X. A mi punto de vista, sé que falta Dudmon X, pero creo que Lord Nightmon es mucho más visto, eh, mejor visto, mejor di eh, dicho, se ve mucho mejor que Duskmon X. Tiene una posibilidad alta de ser Digimon de tipo defensivo, así como skill, ya que cuenta con un escudo y una espada. Posibilidad de ser de coraje, oscuridad o luz, ¿vale? Y es un Digimon demasiado atractivo que puede ayudar al core de los de caballeros reales. Les digo, puede tener un modo defensivo con su escudo y después pasar un modo ataque con la espada. Sería un estilo Cranium Mon con Dark Knightmon combinados más o menos. Y bueno, eso ha sido todo. Espero les haya gustado este video. Pequeñito, sé que es algo cortito, pero les digo, son mis opiniones propias y algunas suposiciones que tengo. Espero lo hayan disfrutado y nos vemos hasta la próxima.